Hola a todas y todos, estamos en una nueva entrega de las entrevistas que realizamos en el marco de la promoción de los cursos del Centro de Lengua y Cultura del Mundo de la Universidad de Chile. Estamos con la profesora Ana Rátova del curso de Ruso 1, que imparte nuestra universidad. Muchas gracias profesora por estar con, con nosotros y con nosotros en este espacio. Nada, muy feliz de estar aquí. Para comenzar, eh, me gustaría preguntarle eh, cómo comienza su vínculo con Chile y cómo se vincula la enseñanza de la lengua con este vínculo. Uf, esta historia es un poco larga, voy a tratar de <risa> hacer un resumen. Eh, todo empezó por mi interés um, por español, primero. Cuando todavía estaba estudiando en Rusia um, me interesó mucho aprender español y empecé ahí, cuando tenía 16 años. Eh, después eh, empezó mi eh, carrera eh, profesional dedicada a la enseñanza de idiomas. Eh, ahí se sumó el inglés, eh, el español y, bueno, ruso también. Y profesora, en, en, el, en el contexto actual que sabemos, en un contexto internacional eh, difícil, nosotros también queríamos preguntarle eh, desde su perspectiva eh, la importancia tanto de la lengua como de la cultura rusa eh, para el estudio de la humanidades que, que es la disciplina de, de nuestra facultad. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de, de estos, ambos ambas enseñanzas, tanto de la lengua como de la cultura? Claro, ahora, bueno, eh, el momento es bastante complicado, eh, que está viviendo la cultura rusa en el mundo. Eh, obviamente hay algunas cosas muy preocupantes, como rusofobia, por ejemplo, que está tomando el lugar. Eh, pero al mismo tiempo sabemos que la cultura rusa tiene siglos de existencia y eh, ha traído para este mundo un millón y más de cosas y um, hemos tenido personas brillantes uh, originarios de esas tierras que han entregado a este mundo uh, creaciones fantásticas y aquí podemos hablar de muchos muchos ámbitos y de literatura y de um, teatro, de música y un, sin números de um, otros campos donde realmente han contribuido de una forma muy especial a la, a la cultura mundial. Entonces, desde esta perspectiva, creo que la cultura rusa es una parte esencial de la cultura mundial y es difícil imaginar las humanidades sin existencia de la cultura rusa y todo lo que ha entregado a lo largo de todo este tiempo. Sí, también podemos mencionar que en el centro también está el curso de cultura Donde el profesor Cristian Cisterna aborda la gran literatura rusa eh, Entre otros, y si me permite, yo no sé pronunciar los apellidos en ruso Pero Chejo, Dostoyevsky, Gogol, sí. claro, son... son eh, Pushkin es, Pushkin, claro, eh, con el profesor Cisterna vamos a tener otra entrevista por escrito Donde también nos va a contar eh, un poco más sobre ese curso eh, también quisiera preguntarle, profesora, eh, junto con la literatura, eh, si nos puede recomendar otras expresiones culturales rusas eh, para que nuestro público interesado eh, pueda, pueda leer, pueda visionar, tanto ya sea películas, música, eh, donde, donde se despliegue la, la, la lengua y la cultura rusa, nos puede dar un recorrido un poco eh, cultural para poder eh, apreciar la lengua y la cultura. Uf, hay, es, no es una tarea fácil porque hay tantos, tantos nombres, tantos estilos y eh, eh, cada uno tiene sus gustos. Si eh, a uno le interesa la música clásica, uh, claro que va en algún punto eh, escuchar a Tchaikovsky, Shostakovich Rimsky y Rimsky-Korsakov eh, y otros más. Eh, también, claro, que existen otros estilos musicales eh, y la música moderna también rusa. Entonces, eh, hay realmente muchos, muchos. Me cuesta, me cuesta realmente elegir un par para mencionar. Eh, y lo mismo ocurre también con cualquier, otro, cualquier otra expresión artística, ya sea obras de teatro o, o bueno, ya hablamos de literatura, eh, realmente es, es una tarea muy muy complicada, pero yo creo que si una persona ya está en este camino, ya tiene interés, eh, obtener la información sobre por lo menos estos gigantes de la cultura rusa es muy fácil, es muy fácil y eh, se va a encontrar con más y más nombres en este camino sea cual sea el campo. ¿Y tiene alguna recomendación, por ejemplo, de, del cine contemporáneo ruso que podamos, que podamos buscar en Internet o que podamos para, para poder disfrutar de la, de la lengua rusa? Um, Yo puedo hablar de algunas marcas, ¿cierto? Mencionar marcas y buscadores, ¿sí? Bueno, YouTube, POENDI es una fuente muy importante de información, de videoinformación. Um, hay un canal en YouTube de Mosfilm uh, que publica películas uh, de diferentes épocas pero principalmente de la época soviética hay mucho cine y este cine es destacado y querido eh, abarca un periodo importante de nuestra historia entonces eh, no sé si... Yo, Hoy en este momento este canal está abierto. Eh, espero que sí o espero que eh, se abre a la brevedad. Pero eh, es una, una fuente uh, importante con, con películas. Profesora, para, para finalizar, eh, me gustaría eh, eh, preguntarle por... Eh, ¿Qué podría decirle usted um, a, a, a nuestras interesadas interesados en tomar el curso de, de lengua rusa? ¿Qué invitación le podría hacer usted a, a estas personas que están pensando en tomar el curso? Solamente tomar este, este aceptar este desafío. Eh, es un camino muy interesante, es uh, una lengua diferente uh, y aparte de la lengua siempre estamos aprendiendo cosas relacionadas con la cultura. Es imposible imaginar eh, lengua sin cultura o cultura sin lengua, es una parte esencial. Entonces, en este camino uh, los estudiantes normalmente hacen muchos, muchos descubrimientos y realmente eh, varios varios estudiantes me han comentado que simplemente les hace cambiar, de cierta forma, eh, algunas perspectivas como ellos ven, su propia lengua también, eh, y, y otras cosas más. Realmente es un camino emocionante, eh, y varios también me han dicho que es un, un, un ejercicio muy bueno para, para el cerebro. Sabemos que aprender cualquier idioma es, eh, trae muchos beneficios, pero en caso de ruso, eh, multiplicado por dos o tres, diría yo Entonces es un camino emocionante, es uh, muy interesante Y como digo, eh, es un camino de descubrimientos eh, infinitos Así que um, solamente espero que lo hagan, sin dudar Bueno, la invitación está hecha, le agradecemos a la profesora Ana Ratua eh, y las, los invitamos a seguir eh, mirando las nuevas entregas que tendremos con otra entrevista de los cursos y las lenguas que la Universidad de Chile abre a la ciudadanía. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias.